Hasta ahora, lo que hemos hecho es directamente código máquina. O sea, yo abro el WinAPE, que aquí seguramente se verá chiquitito. Como lo probamos la semana pasada, se ve bastante chiquitín. ¿Vale? Pero bueno, tampoco es muy relevante el que se vea más grande o más pequeño ahora mismo. Sino que esta parte del WinAPE, que es el depurador, ya la conocéis. vale. Aunque no se vea, se vea pequeño... No me importa, ¿vale? sabéis que vosotros os venís aquí, os vais a la posición 4000, ¿vale? por eso que no hace falta que se vea mucho. Y aquí escribís directamente a mano en la memoria, es lo que hemos hecho en el curso de código máquina. Esto es como si tuviéramos la máquina real delante y nosotros la tuviéramos pinchada en la RAM y tuviéramos desde fuera algo que nos permitiera modificar la RAM eso es lo que estamos haciendo aquí modificar la RAM a mano venimos a 4000 el clásico programa 4000 y pongo 3 e 18, f pongo el PC en 4000 nuestro clásico programa vale y f9 ejecuto y ahí en chiquitín está mi píxel, ¿vale? Básicamente, píxel de color rojo, hasta aquí, dominadísimo, ¿no? Esto lo hemos hecho todos, muy bien, pero es que la realidad no funciona así, quiero decir, nosotros, cuando nos dan un juego, no nos dan una hoja con un montón de líneas de código máquina y nos vamos a nuestro ordenador y lo escribimos en RAM para poder jugar, ¿no? Esto no lo hacemos, sino que lo que ocurre... Es que cargamos. Cargar es básicamente leer de disco y poner en RAM. Es lo mismo que acabo de hacer yo a mano, pero hecho de forma automática por un programa. Que un programa ejecuta y al ejecutar lee y copia a la RAM. Y cuando termina de copiar en RAM, lo que hace es hacer un jump a una posición. Eso es cargar, simplemente. Y nosotros queremos que nuestros juegos carguen. Pero tienen que cargar de algún sitio. Es decir, no, no hemos aprendido todavía a cómo podemos crear algo físico, fichero, que la máquina pueda leer. Y acordaos que os dije que estas máquinas no tienen como nuestras máquinas modernas un disco duro. Sino que se les mete una caseta. Eso significa que lo que nosotros queramos cargar en la máquina real... Tiene que estar en una cassette y la máquina real tiene que leer de esa cassette y copiar a RAM y luego saltar. Así que nosotros, cuando queramos ahora crear un juego, lo que tenemos que crear es un fichero. No tenemos que escribirlo en RAM. ¿Vale? Primera parte, para poder crear un fichero, ¿cómo podría yo, con esto que hemos hecho hasta ahora, cómo podría yo crear un fichero para meter el mismo programa? ¿Vale? el programa que hemos hecho todo el tiempo el, el programa de pintar un píxel cómo lo creo en un fichero para luego cargarlo en el WinApp ¿qué haríais? ¿qué es lo primero que se os ocurre? ¿se os ocurre algo? yo por ejemplo lo he hecho parando el programa para que te salga lo del depurador y ponen las instrucciones y te sale una opción de, de guardar como un bueno, de notas, te guarda el código binario. Vale, tú lo que has hecho entonces es guardar eh, un snapshot. ¿No? Vale, pero eso, un snapshot en este caso es porque tienes un emulador. ¿Vale? Y el emulador te permite guardar toda la RAM y el estado de los, de los registros en un fichero y luego lo restaura y continúa por donde iba. Que es lo mismo que hacemos cuando hibernamos la máquina: es guardar un snapshot y luego volver a restaurarlo. Por ahí Roberto dice MK Project-A, nombre de programa. No, eso es crear un proyecto de CPC telera. Yo todavía ni siquiera estoy hablando de CPC telera. Estoy hablando de mucho antes. Quiero eh, dejar de escribir directamente en RAM y crear un fichero que luego yo pueda cargar en la RAM. ¿Qué tipo de fichero puedo crear para luego meterlo en RAM? ¿Qué, qué quiero guardar en ese fichero? ¿Qué guardaríais? Si queréis guardar. Un binario, dice Carlos, pues eso, es un binario. Si es que yo quiero guardar un byte, otro byte, otro byte, y un byte que es 3E, un byte que es 88, es un binario. ¿Vale? ¿Cómo creo un fichero binario? ¿Cómo crearíais un fichero binario? ¿El? Sí, pero, sí. ¿y si no tengo ninguna memoria? ¿Cómo, ¿Cómo creo un fichero binario? Quiero crear. Sí. No tengo la varita. ¿Tendría que, Tendría que compilarlo. ¿No sabéis crear un fichero binario sin compilar? Por ahí Nicolai dice que con un editor hexadecimal, por ejemplo. Bueno, yo la forma más fácil de crear un fichero, que a mí se me ocurre, es hacer así. Ya está. Ya he creado un fichero. Es binario porque le he puesto punto .bin. Podría no ser binario igualmente, lo mismo da. Pero bueno, el caso es que ahora mismo tiene 0 bytes, o sea que da igual... De lo que sea, puede ser binario o puede ser Klingon, da igual, quiero decir, tiene 0 bytes, ¿vale? He creado un fichero, ahora eso sí, quiero meter binario en ese fichero, quiero que sea un fichero binario Entonces, para meter binario, lo lógico es que tengo que escribir cosas bytes, byte a byte en el fichero Entonces me interesa un editor hexadecimal No sé si tengo aquí instalado, no, no tengo instalado, pero lo puedo instalar en un momento vamos a ponerlo y así pues no hay no hay nada ahora mismo en el fichero a ver ups. qué pasa aquí vale voy a hacer zoom vale en principio el, el editor esa decimal muestra la dirección de memoria vale en un lado Aquí se supone que está mostrando el hexadecimal, claro, el fichero está vacío, no hay nada, y ahí mostraría, en todo caso, el ASCI, porque normalmente se suele poner el editor hexadecimal con lo que contiene en ASCI al lado, porque solemos meter también ASCI en los ficheros, y esas cosas se ven. Entonces yo ahora puedo escribir, y como veis estoy escribiendo en la parte del ASCI, y entonces él me pone aquí en este lado, en hexadecimal, los valores del 3 y el 2 que he puesto en ASCI, pero si yo quiero poner hexadecimal me pongo aquí entonces pongo 3E 88 32 00 C0 18F pero estoy guardando en un editor hexadecimal y entonces esto lo puedo guardar puedo hacer control S y ya está guardado ¿vale? Y ahora veréis que gamebin tiene 7 bytes. ¿Cómo puedo yo comprobar que efectivamente lo que hay en el GameBean ha guardado lo que yo quiero? Bueno, tengo una utilidad en línea de comandos, ¿vale? xdump, y con esto sí que puedo mostrar el contenido, ¿vale? Que como veis, si lo hago así, me saca el contenido en hexadecimal, ya veo que tengo esos bytes directamente, que son lo que yo quiero. Aquí en este lado veréis lo que os decía, esto es el ASCII, que lo está poniendo aquí, El pasaje es que no me cabe en la pantalla porque la tengo muy agrandada, ya tengo el fichero binario, ya puedo programar con un editor esa decimal, no tengo por qué estar en el WinApe. Esto me permitirá hacer cosas como copy-paste, muy útiles, salvar... Bueno, ya es una ganancia, hemos empezado, pero ya tenemos un binario creado. Claro, ahora el binario, si lo quiero cargar, vale, eh, tengo que hacer algo igual no del todo cómodo, vale, pero lo vamos a ver. Algo igual no del todo cómodo para cargar este binario es que yo, cuando ya lo tengo programado, esto que no se siga haciendo lo suyo, me tengo que venir aquí y tengo que irme a la posición de memoria donde quiero meterlo. Pues, hombre, voy a 4000, como siempre, vale. aunque no se vea, no os preocupéis, que es voy a la posición 4000 y cuando estoy en la posición 4000, ahí quiero meter mi binario. Y entonces con el WinAVE lo que hago, botón derecho. Y hacer un load. Que pone aquí. Y entonces ya puedo ir. A la carpeta. Que está. Por aquí. Vale. Y cargo el game bin. Y al cargar el binario. Me pone ahí. El, 30, el 3E8832. Claro la dirección de memoria. Donde se carga el binario. La he tenido que elegir yo a mano tenido que ir a la memoria y decir aquí, y ahora para poder ejecutarlo, me tengo que ir aquí y decirle al PC, como siempre, es, ponte en la 4000 para ejecutar, ¿vale? Así que tengo que ponerme aquí y poner 4000 vale, hemos ganado algo ¿no? pero pero igual no ¿vale? se ejecuta, ya tenemos el píxel y ahora hemos programado en binario, pero en un fichero y ya tenemos ese, pero todavía no es esto lo que queríamos, ¿no? Quiero decir, esto mejora un poquito lo anterior, y ahora podemos guardar ficheros, podemos hacer cosas, tal, pero todavía necesitamos más. Pero bueno, eso sí, ahora si queremos analizar cosas, pues ya es más cómodo que estar mirando la memoria del WinApe y tal, podemos usar otras herramientas más potentes. Eso sí, no queremos esto, queremos algo un poco más avanzado. Queremos seguir pegados a la máquina, pero con capacidades. Eh, siguiente cosa. Todavía no he cargado de verdad el juego. Lo he metido yo a mano en la RAM. Esto es un hack. Es decir, yo con un fichero binario no, no llego y lo meto a mano en la RAM. Sino que la máquina tiene que cargar. Y además, ¿lo visteis la semana pasada que yo llegaba, metía un juego y ponía RUN? ¿Os acordáis, no? RUN... En realidad es una orden que lo que hace es saltar a un programa que está en la ROM. Hay un programa que está en la ROM cuyo cometido es encender la cinta de cassette y empezar a leer de la cinta de cassette el audio, transformarlo en datos y esos datos, si están en el formato que él entiende, meterlos en la RAM. Eso es lo que hace RUN, es un programa. Lee de la cinta, mete en RAM. Pero para poder hacer eso, ya habéis visto que necesita más cosas que el binario. Con solo el binario, él no sabría dónde ponerlo en la RAM. Lo podría poner en cualquier sitio, no tiene sentido. Mi programa tiene que ir en 4000. ¿vale? Lo he diseñado para que sea en 4000, no lo puede poner en cualquier sitio. Pero es que además, una vez lo haya cargado en la RAM, tampoco sabe dónde tiene que ejecutar. Porque yo puedo hacer un programa que tenga un montón de cosas y no tiene por qué estar al principio el main. O sea, yo Mi main podría estar más adelante y al principio haber datos. Esos dos datos de dónde cargas el programa y dónde empieza la ejecución son necesarios que estén disponibles. Por tanto, cuando yo meto un fichero en una cassette, además de eso también le voy a poner un nombre. Porque yo querré cuando me pongo, pongo run... Ya visteis que la semana pasada ponía Loading Prints. ¿Por qué? Estoy cargando prince of Persia. ¿Cómo sabe que se llama Prints? En el binario no pone nada. ¿Vale? El binario, como habéis visto, no es más que todos los bytes que yo quiero en RAM seguidos. Eso es el binario, no tiene ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que se hace habitualmente es construir un fichero que lleva una cabecera con los datos de dónde quiero que lo cargues, dónde empieza la ejecución, cómo se llama este fichero... Y luego vienen los datos en crudo del binario. ¿vale? Esa cabecera en Amstrad se llama cabecera AMS 2, porque es del sistema operativo de Amstrad. Es lo que le dice al sistema, oye, lo que viene a continuación es este fichero con estos datos, con esto tal. Y eso se tiene que guardar en cinta. Todo ese proceso hay que hacerlo. Pues ahora, para guardar en cinta el binario que yo tengo, tendría que ponerle la cabecera AMS 2 y meterlo en un fichero que emula una cinta, que las cintas, por cierto, lo que contienen es audio. Es decir, los datos, cuando metéis una cinta, se oye como un modem, porque están codificados en audio, pulsos altos y bajos de audio que representan unos y ceros. ¿Vale? Básicamente. Entonces, yo ahora quiero llegar a ese punto. ¿Cómo meto esto en cinta? Hay una utilidad en CPC Telera, ¿vale? Que es la utilidad CPC-TU-CDT. ¿Vale? Esta utilidad, yo voy a hacerme un alias para poder ejecutarlo cómodamente. Si yo pongo esto me sale la ayuda y este cpc2cdt lo que nos permite es crear un fichero de cinta CDT a partir de ficheros que nosotros queramos, como por ejemplo el binario que acabo de crear. Y esto lo que vamos a hacer es efectivamente meter nuestro binario con su cabecera, en una cinta, para que esa cinta se pueda mandar al emulador y el programa run lo lea, lo ponga en RAM, lo que he hecho yo a mano, lo haga automáticamente. vale Entonces, esto, si veis aquí, con las, los parámetros de PC tu CDT, yo obtengo menos "-r", para poner el nombre de fichero, para que cuando esté cargando pues salga lo adding, tal cosa, que eso va en la cabecera, y entonces esto lo voy a llamar mygame, por ejemplo my game, my, my lucky game, que queda muy guay, ¿vale? Y ahora le tengo que decir las dos cosas esenciales, dónde quiero que lo cargues en memoria y dónde empieza la ejecución, ¿vale? Menos L, que es de load, 4000, menos X, 4000, ¿vale? El fichero que voy a meter, game.bin, y el fichero que sale... Game.cdt ¿Vale? Tal cual. Le doy y este programita ahora veréis que me ha generado un Game.cdt que pasamos de tener 7 bytes a 577. ¿Por qué? Porque eso guarda, aparte de la cabecera, toda la información de la cinta. De hecho, si lo edito, si lo edito así no se ve nada. vale. Lo voy a, a, voy a hacer un exdump. Y así lo vemos. Vale, veréis que el CDT pues tiene un montón de información. Al principio veis que pone ZX Tape y tal. Ahí veis el, fiche, veis el My Lucky Game. ¿vale? Lo veis ahí en ASCII. Está metido aquí en esto que es la cabecera. Y más abajo veréis una cosa que seguramente vais a identificar. Aquí. ¿Vale? Esto seguramente lo identificáis. Este es nuestro programa. ¿Vale? Empieza aquí, lo que hay adelante, pues toda la información de la cabecera y de esas cosas que hemos añadido. ¿Vale? Entonces ahora que ya tengo un CDT, ese CDT es como la cinta que meto en el emulador y como ya sabéis para ejecutar un CDT se lo tenemos que pasar a rvm. Le digo menos AC y ya me coge el CDT que hay aquí, ¿Qué hay un CDT. Ya lo está ejecutando. ¿Vale? Y ahora veréis que carga, veis el My Lucky Game y cuando carga, ahí veis el píxel. ¿vale? Ahora sí tenemos el proceso entero. Hemos creado un fichero binario, con ese fichero binario hemos creado una imagen de cinta y esa imagen de cinta ya la podemos cargar en el emulador como si fuera una cinta. Y si quisiéramos cargarla en la máquina real, también podríamos, porque ese CDT podemos convertirlo en WAF, a audio. Y directamente ese audio lo podemos meter en la cassette que va en la máquina real. De modo que nuestro programa así ya lo podemos ahora sí ejecutar en la máquina real. vale Ya tenemos el proceso que nos faltaba porque hasta ahora estábamos haciendo trampa. No sé si íbamos a la RAM y decíamos, esto lo cambio yo. Es mi, es mi RAM, yo hago con ella lo que quiero, claro. Pero porque tienes un emulador la máquina real, esto no se puede hacer. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna cosa... En el chat tenéis alguna dudilla, alguna cosilla, algo que, que no. ¿Vale? Ya habéis visto además que para que pueda cargar tiene que estar en un formato concreto, es decir, tenemos que tener un tipo de cabecera, el audio habrá que generarlo de una manera concreta, porque eso es lo que entiende el programa RUN. Lo que le damos es los datos en el formato que RUN entiende, ni más ni menos. ¿Vale? No veo que tengáis dudas. Vale. Un si detalle, que Lo que yo te decía a... antes ¿Sí? no Dime era, si era si el es. snapshot, sino que en el depurador, igual que has cargado el archivo binario uh -huh. si cojas las instrucciones que quieras y le das a save uh -huh. también puedes crear el archivo binario Sí, claro, evidentemente de ahí sí. puedes... Eso hacer era lo que, un... que yo había hecho Sí, claro, evidentemente de ahí puedes hacer un... Correcto, puedes puedes desde el WinApe puedes hacer save, igual que hemos hecho lo load, puedes hacer las dos cosas, eso sin problema eh, Sigue siendo trampa quiero decir, que no, eso no lo puedes hacer en el ordenador real ¿Vale? Que por eso decía que nosotros lo podemos hacer, pero sigue siendo trampa y además, aunque nos ahorra algo de trabajo, tampoco es para tanto. ¿Vale? Tenemos, todavía tenemos un pequeño camino que recorrer. ¿Vale? Bien, hasta aquí todo bien. Ahora, la siguiente parte, es, es ¿no estáis un poco hartos del código máquina? A ver, con sinceridad, ¿quién, quién está ya como, como eh, si...? O sea, yo con el chat hay gritillos, ¿vale? Quiero decir, alguien podría decir, yo es que ya, tío, o sea, ya estoy harto de escribir números en esa decimal, ¿no? Mola más cuando pongo void, mine, void y esto ya lo, lo empecé a ser de menos, ¿no?